Empresa canaria dedicada, entre otras actividades, a la fabricación con material reciclado de la pasarela Ecotires. Por crear un producto que permita que las playas cuenten con trayectorias completas accesibles y que puedan ser recorridas de forma autónoma por cualquier persona que así lo desee, cumpliendo con políticas de conservación del medio ambiente, contribuyendo en la creación de puestos de trabajo recibe el Premio Gran Canaria Accesible 2015.